Ubicando la posición espacial de cada árbol se logró crear la forma y dimensión de esta vivienda. Se trata de la Casa Wendy, ubicada en Kosinfampara en la India. El diseño estuvo a cargo de la firma de arquitectura Earthscape Studio, con sede en ese país. La casa tiene un área de construcción de 102 metros cuadrados, en un terreno privado de 8 acres. La técnica de la estructura es de bóveda tabicada, basada en la bóveda catenaria, construida con tres capas de ladrillos que fueron elaborados por mano de obra local, así como varillas reutilizadas para los soportes, que cierra la bóveda con un muro de tierra. Cuenta con un hermoso patio central donde encontramos un pequeño cuerpo de agua. Los espacios son transparentes y abiertos hacia este patio. Esto permite una iluminación natural en los interiores. Para ampliar la información, visita Blogarte Plus.